Les voy a pedir que prendan las cámaras, nos vamos acomodando. Eh, realmente es necesario, si todos vamos a hacer la práctica, que nos podamos ver para hacer los ajustes y correcciones necesarias, es más que nada por eso y para que nuestra práctica sea segura. Así que a medida que van entrando, por favor, si pueden colocar el nombre y... Eh, el nombre y prender la cámara. Bienvenida, Ale. Gracias. Buen día. Buen día. Eh, hoy estoy con el celular, no, no tengo la computadora, estoy en otro lado, así que cualquier cosa me pueden avisar a través del chat si se pierde la imagen o algo. Bienvenida. Vamos a tomarnos unos minutitos Muy para acomodarnos hasta que se vayan sumando los demás. Carmen, ¿sos vos? A que tengo como un fellow ser? ¿Es Carmen? ¿O no? <ríe> Ahí va. Por favor, los que van entrando y les queda con el nombre de Fellow Chipser, pongan su nombre. En vez de Fellow Chipser, eh, pueden salir, volver a ingresar y cuando les pide el nombre, escribir su nombre. Porque si no, me es muy difícil marcar los ajustes y las correcciones en las cámaras. Mismo así, vamos armando grupo, nos vamos conociendo, si vamos a seguir practicando regularmente. Estaramos. Me encanta poder hacer la práctica Estaramos. un poco más cercana. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Azucena. Azucena, bueno, un gusto Azucena, dejémoslo así por hoy, así que ya que me dijiste el nombre ya lo sé, y para la próxima lo, lo vemos cómo hacer. Si querés me puedes escribir por mensajito privado y ahí te ayudo a solucionarlo. No Gracias. hay problema. Gracias. Bueno, mientras voy a ir comentando... Un poquito, hoy es Omei Tech Pact, es un hermoso día para el retorno de la conciencia, para nuestro discernimiento. Cierre de ciclos, de uno de los ciclos, conclusiones. Entonces vamos a trabajar con el rumbo norte, son posturas de acecho, posturas de agachados. Y son posturas que nos predisponen desde este acecho, desde direccionar nuestra atención, para ya sea el movimiento, para salir a correr, levantarse, caminar... Es una postura donde estamos con nuestra atención en el momento presente. Por eso va a trabajar bastante la unión entre nuestro centro y el tren inferior. Recuerden que acechar es llevar nuestra atención plena y allí donde va nuestra atención va nuestra energía. Por eso es tan importante esto de llevar el acecho para poder observar y conocer nuestros límites. Como para luego poder trascenderlos. Entonces hoy como... Corresponde con este día y con este número y con este símbolo, seleccioné dos posturas centrales del rumbo norte, pero también vamos a finalizar con una postura del rumbo central, que tiene representación en esto del retorno de la conciencia. Utilizar este acecho para luego llevarlo a cabo en ese retorno de la conciencia en el rumbo central. Vamos a trabajar una postura invertida. Entonces aquí, por eso es fundamental que tengamos la cámara y es fundamental que nos hagamos responsables de nuestra propia práctica, desde un lugar realmente amoroso y respetuoso con nuestro cuerpo, con nuestro ser. Voy a mostrar todas las variantes y cada uno va a elegir la que sepa que es conveniente hoy, aquí y ahora para el cuerpo, el estado físico, emocional y energético que tengo hoy. Las posturas invertidas hay que tener mucho cuidado como las realizamos, porque nuestra columna es muy poderosa y son fáciles de sostener, pero así de fáciles también es de lastimarnos. Entonces cada uno va a realizar en base a su propia práctica, haciéndose responsable. Podemos siempre tomar variantes o ingresar en la postura si es que ya alguno de ustedes tiene, tiene la práctica y hace posturas invertidas. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando con la práctica. Los voy a invitar a que se pongan de pie. Ahí le voy a pedir por favor hoy... Que mantengan los micrófonos apagados porque tengo los auriculares y si se... Sí, sí, Ale, yo te aviso, eso tranquila, te aviso tranquilamente que no hacer. Lo voy a avisar igual para todos, las variantes son para todos iguales, cada uno tiene que saber en base a su cuerpo, pero voy a ir marcando parte por parte las variantes. Les voy a pedir, por favor, mucha atención a sus micrófonos porque como tengo los auriculares puestos, cuando entra un micrófono fuerte me va a lastimar un poquito el oído. Entonces... Vamos a colocar en nuestra postura de pie visualizando estas tres líneas de las que siempre hablamos, tres líneas óptimas para nuestro cuerpo, dos que surgen del de segundo dedo del pie y van subiendo por nuestras rodillas, rótulas o patelas, siguen subiendo por nuestras caderas, crestas ilíacas, luego siguen por nuestros hombros y van hacia el cielo. Estas dos líneas marcan cómo me paro de manera frontal. Y luego la tercer línea que va por el centro, atravesando mi tecpac, mi coronilla, hacia coxis, colot, el suelo. Y va por el centro, desde mis costillas posteriores hacia mis costillas frontales. Vamos abrazando ese centro, manteniendo esa atención de que nos vamos a ir expandiendo en todas las direcciones. Relajo los brazos hacia los lados, mirada hacia el frente. Vamos a hacer una visión periférica, sin punto específico. Y luego vamos a cerrar suaves nuestros ojos. Porfa, si podrían checar, creo que hay un micrófono prendido, porque estoy recibiendo mi propia voz. Vamos a cerrar los ojos, tomar conciencia del momento presente. Tomar conciencia de cómo estamos aquí y ahora. Cómo está repartido nuestro peso entre ambas plantas de los pies. Perciban los arcos de sus pies, los bordes externos, los arcos internos. Si tengo pie plano, voy a preponderar en esa atención, marcando y elevando el arco interno. Y si tengo muy marcado el arco, voy a llevarme atención a los bordes externos de los pies. Así vamos buscando ese balance, esa equidad en nuestro sostén. Luego vamos a realizar tres respiraciones de reciclaje. Primero vaciando los pulmones y luego llenándolos por la nariz. Inhalando bien profundo. Y haciendo una exhalación bien profunda por la boca. Hasta vaciar pulmones. Inhalo profundo. Última vez. libero todo ese aire abrimos los ojos y vamos a comenzar ahora relajando el cuerpo vamos a comenzar con esos pequeños golpecitos sobre nuestro tecpac, pack justo sobre nuestra coronilla vamos a empezar a hacer pequeños golpecitos con los dedos de las manos estimulando esa área estimulando nuestra coronilla nuestro discernimiento y vamos a empezar de esta manera a estimular diferentes sistemas la fascia Pequeños golpecitos. Luego vamos bajando por nuestra frente, entrecejo, sienes. Que se sienta el rebote más que nada sobre el hueso. Así toda la musculatura entremedio se va aflojando. Vamos bajando por debajo de nuestros ojos. Seguimos haciendo pequeños golpecitos. Ahí. Seguimos bajando por los lados, debajo de la nariz. Ahí. Debajo de la mandíbula, aflojo los labios. Ahora se quita de nuestro cuello, debajo de la mandíbula, donde está la glándula tiroides. Sigo bajando por el cuello hasta llegar a las clavículas y hago golpecitos sobre las clavículas. Sigo bajando y llego hasta el centro del pecho, a nuestro timo. Estimulo, golpeo ahí. Y ahora sigo bajando por el centro y me dirijo por debajo de las costillas hacia el lado izquierdo. Cerquita de la cadera. Bien intenso esos golpecitos. Sigo subiendo ahora por el centro, vuelvo debajo del pecho sobre el esternón y ahora me dirijo hacia el lado derecho. Vuelvo otra vez hacia el centro del esternón y me dirijo hacia atrás. Costillas posteriores, costillas bajas posteriores y luego el área blanda suprarrenales golpecitos, golpecitos, golpecitos, eh, sí, ahí sacudo, sacudo brazos, manos, dedos, relajo, suelto, y ahora empezamos con la mano derecha, con la parte de lo que le llaman el punto karate, esta, esta zona de aquí, desde arriba hacia abajo, vamos golpeando el brazo contrario, primero cara interna, frontal, hasta la punta de los dedos, luego giro el brazo y hago la cara posterior del cuerpo. Bien fuerte también estos golpecitos, acá más que nada quiero estimular la fascia, ese tejido conectivo que nos envuelve, envuelve el cuerpo por completo y lleva y trae información, todo está conectado, vamos con el otro brazo, el otro lado. Es importante aflojar, activar y despertar todo, la práctica de hoy va a ser un poquito intensa, así que la vamos a hacer con mucha, mucha conciencia, en la alineación, en las posturas, suelto. Y ahora vamos con el mismo gesto, con ambas manos desde ingles, también acá cada zona de ganglios, vamos bajando. Por la cara frontal, interna, hacia nuestras piernas y luego cara posterior. Flexionen sus piernas, así su columna acá se puede mantener erguida. Y luego para el que lo quiere, también trabajando el equilibrio, podemos levantar la planta de los pies y dar golpecitos con el puño cerrado. Desde el talón hacia la punta de los dedos del pie. Eso, sacudo y cambio el otro pie. Si no puedo mantener el equilibrio, no pasa nada. Pueden hacer pequeños golpecitos directamente con las piernas ahí. Y ahí sacudimos todo el cuerpo. Sacudo mi lado derecho, brazo, mano, pierna, pie, deditos del pie también. Bien intenso, súper intenso, como que me están por salir volando los dedos. Y luego el otro lado. Perfecto, y ahora acá detenemos, tomamos otra vez esta postura estable. Cierro los ojos, estiro toda la columna, largo columna, relajo los hombros hacia el piso y vamos a llevar toda nuestra atención hacia nuestras manos, palmas, dedos. Como toda esa energía que movilicé, la puedo percibir en nuestras manos. Habita en sus manos esa conciencia plena, desde el centro de la palma hasta la punta de los dedos, trabajando con nuestra propia energía. Y ahora desde este lugar estamos preparados para abrir los rumbos, hacer nuestro saludo. Vamos a abrir los ojos, tomamos la energía de la tierra y vamos a colocar nuestro centro de poder. Las manos sobre las crestas ilíacas son los huesos de arriba de las caderas y los codos hacia atrás, el pecho abierto. Tomo una inhalación profunda, cruzando el puño derecho hacia el hombro izquierdo, inhalando, concentrando la energía. Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica hacia Telahuiztlampa, el rumbo este rumbo donde moran los seres masculinos, al rumbo de la luz, del movimiento. Es el elemento fuego. Vamos a conectar unos instantes con ese elemento para nuestra práctica. Con ese entusiasmo, esas ganas. Y luego vamos a traer esa energía hacia nuestro centro de poder. Voy a llevar el pie derecho por delante del pie izquierdo en la misma línea, inhalando, elevo los talones. Y exhalo y doy un cuarto de giro hacia la izquierda y voy a depositar los talones. Luego inhalo y cruzo el puño derecho sobre el hombro izquierdo otra vez. Concentro la energía, exhalo, ofrendo el corazón, la práctica. Ahora hacia mi clampa, el rumbo de los difuntos chamanes y profetas. Es el rumbo que rige la energía del día de hoy, el elemento aire, el acecho, la autoobservación. Me conecto con este rumbo. Me conecto con ese elemento aire a través de mi propia respiración. La identifico. Y traigo esa energía hacia mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante del pie izquierdo. Inhalo, elevo los talones. Exhalo y doy un cuarto de giro hacia la izquierda. Quedamos de espaldas. Inhalo, concentro la energía, cruzando el puño. Exhalo, ofrendo el corazón, la práctica y abrimos el rumbo Sihuatlampa, el rumbo donde moran los seres femeninos, el elemento agua, la profundidad, lo oscuro, las emociones. Conecto con este rumbo, con este elemento para buscar esa profundidad y esa introspección en toda la práctica. Mirar hacia adentro, ya no hacia afuera y traigo esa energía hacia mi centro de poder. Cruzo el pie derecho por delante del izquierdo, inhalo, elevo talones y damos un cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones, exhalo, inhalo, cruzo el puño derecho hacia hombro izquierdo, exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica, hacia Huitztlampa, el rumbo sur, reino animal, mineral, vegetal, todo lo que está vivo, todo lo que me rodea, la Madre Tierra. Me identifico como uno como el, con el todo. Y el todo en mí, respetando. Traigo esa energía hacia mi centro de poder y llevo pie derecho por delante del pie izquierdo, inhalo, elevo talones y al exhalar damos un cuarto de giro Finalizando donde comenzamos. Ahora vamos a extender las manos hacia la tierra, juntando todos los dedos a excepción de los pulgares. Haciendo este macho humanas de recepción hacia la tierra. Celía. Voy a cerrar los ojos y volver a percibir los dedos, las manos, pero también la planta de los pies. Como es unida y vuelta, este estacionar sobre la tierra, pero a la vez elevar desde la tierra hacia el cosmos, canal. Abro los ojos y ahora vamos a llevar la palma de las manos hacia el piso y los dedos hacia afuera y hacia arriba, hacia los costados, me voy a acercar un poquito ahí para que se pueda ver y presionar hacia la tierra hasta que se empiece a sentir otra vez ese cosquilleo en los dedos, ese despertar. Ahora este macho manas de conexión. Y ahora desde acá manteniendo ese macho manas vamos a inhalar y empezar a elevar los brazos. Y vamos a empujar hacia los lados. Van a notar como todo se despierta, algo más profundo que la musculatura, nuestro sistema nervioso. Desciendan todo lo que se pueda los hombros y empujen como si se le vinieran las paredes hacia los lados. ¿Qué pasa en la punta de sus dedos? ¿Qué sensación hay? Estiro. Necesitamos esos estiramientos para las posturas invertidas crear espacio en las dorsales, en las cervicales. Estiro cada vez más. Inhalo. Y ahora exhalando voy a girar los deditos hacia adelante, ahí. Y sigo empujando con los hombros bajitos, no permitan que acá el hombro se los vaya arriba. Bien bajito. Inhalo y ahora que los dedos se vayan hacia atrás. Me quedan las palmas mirando para adelante y sigo empujando. Noten qué pasa a lo largo de sus brazos desde su espalda. Inhalo y ahora los dedos apuntan hacia la tierra en esta extensión de muñeca. Sigo empujando. Inhalo y exhalando finalmente aflojo, relajo, flexiono piernas y vamos cayendo vértebra a vértebra hacia la tierra. Desde coronilla hacia el suelo todo el peso se va hacia adelante, me aflojo. Acá es muy importante que ya no miren para adelante, que si todo el peso está colgando hacia la tierra miren hacia abajo, su cara mira hacia el ombligo y la coronilla mira hacia el piso. Quedamos colgando hacia la tierra, piernas flexionadas. Luego inhalando, vamos subiendo vértebra a vértebra. Exhalo, me pongo de pie. Separo las manos levemente del cuerpo y vamos a empezar a hacer esta rotación externa con nuestras muñecas, dedos. Y luego dejo caer la cabeza hacia el centro y empiezo círculos con la cabeza. Inhalo, subo por un costado, exhalo, caigo por el otro lado. Y aquí es donde necesitamos este acecho para que cuando empieza un movimiento y sumo el segundo movimiento no se corte ninguno de los dos. Quiero sincronizar, quiero coordinar. Y de esta manera en la sincronización se activa nuestra atención, nuestro foco y nos ayuda a que no tengamos fugas energéticas. Estoy aquí ahora, sincronizando los, sincronizando los movimientos. Cuando la cabeza pasa por el centro vamos a detener y empezamos en rotación interna con muñecas, manos, dedos y luego hacia el otro lado con la cabeza. Cuando la cabeza va hacia arriba y hacia atrás es importante relajar todo lo que se inserta internamente, mandíbula, lengua, relaje, garganta, cuerdas vocales, relaje su boca. Y ahora cuando el mentón está llegando hacia el centro del pecho, vamos a separar las piernas casi un doble ancho de caderas, manteniendo los bordes externos laterales paralelos. Flexiona piernas y empezamos a caer otra vez hacia la tierra, vértebra, vértebra. Así ahora vamos abriendo un poquito la cadera y vamos a ir moviendo hacia un lado y hacia el otro, flexionando nuestras piernas, muy despacito, cortito y chiquito el movimiento, relajando columna, caderas, ingles la cabeza colgando, floja y relajada, detengo el movimiento al centro, separo un poquito más las piernas y ahora sí sacamos los dedos de los pies hacia afuera, rotamos los dedos que miren hacia los lados, las rodillas siguen a los dedos, inhalo y me voy reincorporando vértebra a vértebra, exhalo, extiendo los brazos hacia los lados del cuerpo, mantengo una flexión en las piernas. Vamos a recoger ahora en esa energía de la tierra, manteniendo la espalda lo más erguida posible. Inhalo, vamos subiendo, recogiendo esa energía. Cuando llego al centro del pecho, empiezo a girar las palmas hacia el cielo y exhalando empujo. Y estiro las piernas. Aquí es fundamental mantener hombros bajitos, el centro activo. Y ahora inhalo y amplifico. Me estiro, exhalo, flexiono piernas. Voy a tomar esta energía de la tierra, inhalo y recojo. A la altura de Xochitl, la flor, el centro, ese pecho, cambio y empujo. Hombros bajitos. Inhalo y amplifico. Y ahora cada uno va a continuar con este movimiento en base a su propia respiración. Cuando inhalo tengo las piernas flexionadas y cuando exhalo estiro empujando, sintiendo esos talones anclados a la tierra. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Continúen con esos movimientos, cada uno a su propio ritmo. Disfruten cada respiración en presencia. Eso, cuando van hacia arriba, mantengan su centro activo, no dejen que se les abra, mantengo ahí por más que esté estirando el cuerpo. Y ahora por última vez, cuando cada uno esté descendiendo, vamos a cruzar brazo izquierdo por delante del brazo derecho y vamos a bajar en una sentadilla profunda con las piernas separadas, cada uno hasta donde pueda cada uno hasta donde pueda hoy, cierro los ojos, respiración nasal, y me quedo unos instantes percibiendo ese aire, ese sonido que produce la respiración por mi nariz. Cada uno va a ir bajando hasta donde sienta, hasta donde pueda. Luego inhalo, estiro las piernas. Exhalo y aflojo y ahora sí vamos a empezar a sacudir todo el cuerpo empezando con el muelle golpeando con los talones la tierra empezando a sacudir todo el cuerpo todo el cuerpo sin pena sacudo aflojo manos dedos eh, ayale desde no puedo leer no puedo leer el chat desde acá sacudo movilizo cabeza brazos dedos Codos, perfecto. Ahora empezamos con la respiración. Tres tiempos para inhalar, tres tiempos para exhalar, nariz, boca. A mover todo el cuerpo, cabeza, columna, brazos, pies. Vamos a ir bajando el ritmo, deteniendo de a poco, suave y lento. Y va a cambiar esa respiración, también nariz boca, pero lento. Vamos a tomar esa energía de la tierra, la vamos a colocar en nuestro centro de poder. Y manteniendo como este muelleo interno, voy a abrir la palma de la mano derecha y vamos a empezar a estimular nuestros cuellos nuestros centros perceptuales, desde Colot, la base, el escorpión, la raíz, hacia Tecpat. Entonces vamos a empezar a hacer círculos, me voy a acercar ahí, si se puede ver, la mano derecha se coloca bien cerquita y empiezo a hacer círculos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Sería hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces aquí vamos a cerrar nuestros ojos y empezar a sentir que se active esta percepción, estos centros que se expandan, se enciendan y vamos elevando esa energía desde la raíz hacia el cosmos. Respiro lento, profundo, suave. La mano derecha va subiendo un poquito hacia ahí, del plumón, el vientre bajo. Conecten con esta atención en su mano cerquita del cuerpo, sin tocarlo, para percibir esa energía, sin necesidad de tocar. Sigo subiendo hacia el ombligo, hacia pantry, bandera. Y entre esos centros, estimulando nuestra fuerza de voluntad para la práctica del día de hoy, nuestra perseverancia, nuestras ganas de estar, de hacer todo lo que hago porque quiero hacerlo. Sigo subiendo hacia Xochitl, el centro del pecho, esa flor. Puedo visualizar esa apertura de esa flor, esa disposición. A estar amando lo que hago, a disfrutar, a estar presente. Que venga desde aquí la guía de nuestros pasos. Vamos subiendo hacia Topili, la garganta. Nuestra toma de decisiones, nuestra voz. Que tenga unión y coherencia con Sochi Que esas instrucciones vengan del corazón. Sigo subiendo ahora hacia Chalchibutl, la gema. Los procesos mentales. Que tengan coherencia con mi decir y con mi sentir para ser uno, uno en esencia, uno en corazón. Sigo subiendo y ahora vamos hacia nuestra coronilla, TECPAT, ese discernimiento, ese poder de discernir, ese retorno de nuestra conciencia. Y empezamos a estimular con círculos por sobre nuestra coronilla, cada vez más amplios, cada vez más grandes, cada vez un poquito más, hasta que mi brazo se estira por completo y cuando ya el brazo se estira, estiro las piernas, detengo el movimiento, llevo la mirada hacia arriba y luego voy a traer hacia mi centro solamente lo que me pertenece, otra vez tomando esa postura inicial con ambos brazos al centro de poder. Me quedo unos instantes, cierro los ojos, me observo esta práctica sea guiada por nuestro acecho personal. Inhalo profundo y ahora al exhalar vamos a entrar a una sentadilla hacia atrás. Bien hacia atrás, mírense de hecho los deditos de sus pies y tienen que poder vérselos. Si no se ven los deditos tienen que llevar el peso más hacia atrás, como si tuviera un, una banca retirada por detrás de mis glúteos y me quiero sentar. Ahí voy a quedar, inhalo y ahora al exhalar voy a llevar las manos sobre la tierra, voy a apoyar. Y voy a colocar otro macho manas en forma de puño. Cerrando en puños hacia la tierra, columna erguida, las rodillas hacia atrás, entrando en la postura de Tecuani, el jaguar, acecho y devoro mis debilidades. Vamos a hacer varias variantes de esta postura. La columna que siga la línea de la cabeza. Me quedo, mantengo, respiro. Inhalo y vuelvo otra vez en flexión a ponerme de pie. Llevo los codos por delante de los hombros y ahora vamos a cambiar haciendo este macho manas de garrita. Sobre los metacarpos, flexiono los dedos, los saco hacia afuera, codos a la altura de los hombros, me siento. Eso, acecho y devoro mis debilidades, inhalo y al exhalar apoyo en puños descendiendo otra vez hacia la tierra. Me quedo, mantengo, así se van, van entrando en calor nuestras caderas, piernas, vamos de nuevo, inhalo, arriba. Exhalo, coloco macho manias en garrita, codos por delante de hombros, y bien centrados en esta intención de acechar y devorar nuestras debilidades. Por última vez, exhalo y apoyo puños en la tierra, entro en este intento profundo, acecho y devoro mis debilidades, que la cabeza siga la línea de la columna. Ahí, Marisol, si puedes flexionar un poquito más tus piernas y alargar la columna, alargar la columna. Eso. Eso es. Y ahora suave, vértebra a vértebra, floja en las manos y vamos subiendo vértebra a vértebra al cuerpo. Suave, hasta quedar de pie. Bien suave. Lo último en subir es la cabeza. Jalo la energía de la tierra y nos preparamos para el círculo energético. En vez de que los puños estén mirando hacia los lados, abro las manos hacia afuera y empezamos con el círculo energético. Nos colocamos al comienzo del tapete, inhalo y empiezo a abrir desde la base, llevando el coxis, los isquiones hacia afuera y hacia atrás, arqueando la columna, vértebra, vértebra hasta llegar a la cabeza. Luego, exhalando, empiezo a cerrar. Serpenteando, no, inhalo, me alargo y al exhalar vuelvo otra vez hacia la tierra. Arrastro esa energía de la tierra, habito los dedos, las manos y la jalo por los costados de mis piernas. Voy subiendo, suave, exhalo y la vuelvo a depositar en las caderas, otra vez. Y continúo, inhalo, abro, exhalo, cierro, serpenteando. Inhalo, estiro y luego exhalando caigo redondito hacia la tierra. Arrastro esa energía, la subo por los costados de mis piernas. Y la vuelvo a depositar otra vez en el centro de poder. Y cada una ahora continúa. En base a su propia respiración. Serían seis respiraciones. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Luego inhalo, me estiro. Exhalo, caigo hacia la tierra. Luego inhalando, subo esa energía de la tierra otra vez. Y luego exhalando, la deposito en mi centro. Y vuelvo a comenzar. Entonces, todo el tiempo estamos uniendo ese movimiento con nuestra respiración, trabajando con este elemento aire, con esa conciencia de estar presentes. Eso, y al subir redondito, vértebra a vértebra. Eso. Súper lindos esos movimientos. Sí, cierren los ojos y que fluya el movimiento ese ondular es inherente a todo lo que está vivo, el espiral ondular. Entonces cuando fluyo ese movimiento se va a ir armando solo. Continuamos unas veces más. Y ahora la siguiente vez, cada uno a su propio ritmo, a su propio tiempo. Cuando nuestras manos toquen la tierra, vamos a caminar hacia adelante a postura de cuatro apoyos. Cualquier cosa, si no se llega a ver bien, le voy a pedir a alguien que por el micrófono me avise. Gracias. Entonces, ponemos las muñecas debajo de hombros, rodillas debajo de caderas. Y vamos a activar y empezar a darle estabilidad a nuestra columna, separándola en diferentes partes. Movilizamos por ahora solo nuestro pecho y área dorsal, al inhalar voy a caer entre medio de mis omóplatos sin dejar que se caiga el centro y al exhalar voy a empujar, es un movimiento sutil que implica los hombros, área dorsal y pectoral. Muy cortito el movimiento, muy chiquito, la cabeza sigue la línea de la columna, pero nos ayuda a crear esta estabilidad y también a liberar dolores. Vamos a tratar de que nuestros tríceps, el músculo de detrás del brazo, en vez de apuntar hacia afuera, apunte hacia nuestras piernas. Apunte hacia atrás. Entonces son movimientos muy sutiles. Acá lo mismo, si es posible no mirar hacia adelante, está perfecto que la cara mire el piso y la coronilla siga la línea de la columna. Esto nos va a ir preparando para trabajar las otras variantes de tecuan y vamos a hacer la secuencia completa, cada uno respetando su cuerpo. Detengo el movimiento y ahora vamos a empezar a movilizar toda la columna. Apoyo deditos de los pies, inhalo, llevo esquiones hacia el cielo, empiezo a arquear la columna, luego zona media, dorsal, cervicales y por último la cabeza. Luego apoyo los empeines y viene la pelvis para adentro, coxis hacia adentro. Y empiezo a volver, pero ahora estirando toda la columna como una montaña, desde la base hasta la cabeza. Inhalo y arqueo. Y al exhalar, redondeo. Y nunca, nunca cayendo hacia la tierra. Siempre elevándonos, no importa que me esté arqueando o que esté redondeando, siempre estoy empujando hacia arriba. Nunca dejo que mi cuerpo colapse hacia la tierra. Como este movimiento es lento y sutil, pueden hacer la respiración nariz-nariz para que acompañe ese movimiento vertebral. Cuando inhalo voy arqueando todo y cuando exhalo vamos redondeando desde la base también por nariz. Cuando estén exhalando con toda la columna bien redondita nos vamos a quedar ahí un ratito. Toda la columna súper súper redondita. Sigo respirando ahí, mantengo. Y ahora con la siguiente exhalación vamos a llevar los glúteos bien pegaditos hacia los talones. Bien pegaditos lo más que pueda y luego por último estiro la columna para ver si la cabeza llega al piso o no. Y si llega al piso o no no importa, pero que los glúteos vayan súper hacia atrás. Así se estira toda la columna lumbar. Y ahí descanso unos instantes, hago unas respiraciones profundas. Y luego inhalando, reincorporo el peso del cuerpo. Colocamos otra vez cuatro apoyos, cuatro pilares fundamentales, estables y firmes. Y ahora vamos a ir liberando de a uno también para manejar esta estabilidad que va a requerir el jaguar con manos derechas sin que nada del resto del cuerpo se movilice, voy a tocar mi hombro izquierdo y el resto queda completamente quieto, luego bajo y cambio, mano izquierda, hombro derecho y voy a procurar que nada, ni un poquito, ni un milímetro se mueva el resto del cuerpo, estoy súper estable, chequeando como cuando levanto la mano, los otros tres pilares que quedan disponibles se activan. Y se activan desde mi centro. Desde esa conciencia de no querer caer hacia la Tierra. Uno y uno. Eso. Lo hacen lentito, cosa que se pueda sentir. ¿De dónde nace? ¿De dónde surge el movimiento? Cuando termina de bajar la mano derecha voy a detener, vamos a apoyar los deditos de los pies y ahora vamos a inhalar profundo y luego exhalando levantamos las rodillas 5 centímetros del piso, también haciendo lo mismo, sin que nada más en la columna se mueva, solo levantar las rodillas y ahí me quedo respirando un instante, el que sienta que es demasiado, no quiero, no puedo hacerlo, deje las rodillas en el piso, no hay problema, mientras esté la intención de activar el centro está perfecto, esta rotación de los tríceps hacia adentro. Y ahora, exhalo y voy a llevar los isquiones hacia arriba y hacia atrás con las piernas flexionadas. Acechando, entrando en ocelot. Luego voy a inhalar, estirar las piernas. Si puedo, si llego a estirar las piernas bajo talones, lo hago. Si no, dejo la columna estirada. más el Y ahora desde acá, flexiono otra vez piernas, ocelot, acecho. Y acá vamos a hacer la variante de tecuán y vamos a llevar todo el peso del cuerpo hacia adelante creando una tabla. Vamos a alinear muñecas debajo de hombros y bien activa esa tabla. Vamos a hacerlo con rodillas apoyadas en el piso porque es bastante fuerte. Apoyo en peines y ahora sin que la zona dorsal, esta zona que estuve trabajando, voy a flexionar mis codos en una tabla baja y voy a abrir mi pecho. Pero acá lo más importante es que no pase esto de nos hundimos y nos clavamos hacia la tierra. No, el pecho bien Abierto la zona dorsal abierta, y miro hacia adelante un poquito, en postura de jaguar. Luego vuelvo a reincorporarme en tabla, apoyo deditos de los pies, preparo para saltar desde atrás en ocelot, y ahora vamos a saltar otra vez a pecuán, y lo que hicimos al principio, separo los dedos de los pies, cara externa a las manos, y levanto en jaguar. Puede ser saltito o paso y paso, eso como cada uno quiera, y ahí ya colocamos las garritas. Y ahora vamos a ir sumando todos los movimientos. Ahora cuando vamos al piso, puedo apoyar los puños directamente. Columna erguida, me siento hacia atrás, apoyo puños. Y ahora puedo saltar o paso y paso, como ustedes quieran, a cuatro puntos, cuadrupedia. Salto, rodillas al aire y luego apoyo rodillas. Abro palmas y vuelvo a empezar. Lo vamos a hacer varias veces. Inhalo arriba las rodillas. Exhalo, dentro de en los hecho acecho. Inhalo, entro en venado. Acá estiro la columna. No importa si mis piernas quedarían acá flexionadas, pero sí quiero que alarguen su columna. Luego exhalo, otra vez entro en acecho. Y ahora inhalo y llevo el peso del cuerpo hacia adelante, en tabla. Apoyo rodillas, apoyo en peines, pero se mantiene bien estable mi columna. Y exhalando, flexiono. Abro mi pecho y quedo en tecuán y en otra variante. Es un poquito fuerte, un poquito dura, por eso cada uno hace lo que puede luego inhalo y reincorporo, apoyo dedos de los pies, exhalo, ocelo, acecho y saltito hacia adelante, o paso y paso, tecuani, acá recuerden que los codos están hacia adelante, porque en el cargador están para afuera y arriba, aquí están hacia adelante, justo codo, altura de hombro, garritas, eso, acecho y devoro mis debilidades, y este centro se activa, me quedo un instante más, trato de entrar cada vez más profundo en la postura, Inhalo y ahora apoyo puños, saltito hacia atrás, cuatro apoyos y luego rodillas al suelo, eso, rodillas al suelo, perfecto, apoyo la palma de la mano por completo otra vez, inhalo, rodillas arriba, exhalo entre un acecho en ocelot, es como cuando estamos por entrar en un perro boca abajo en yoga pero con las piernas flexionadas, eso, y ahora inhalo y estiro en masa, venado, eso, exhalo, flexiono, celot y miro para adelante, acecho, sea donde voy a saltar, y ahí preparo, inhalo, retengo, salto y cuando caigo exhalo, eso, y coloco las garritas, y alineen la postura, cuando hay líneas la energía fluye, fluye más fácilmente por todo el cuerpo, entonces siempre chequeen sus líneas, hombros bajitos, centro activo, por última vez, apoyo puños en el piso, saltito hacia atrás, apoyo rodillas, Manos al piso. Y es la última vez. Inhalo, levanto rodillas. Mucha conciencia en ese centro, no dejen colgando. Exhalo, entro hacia atrás, en acecho. Inhalo, más Exhalo, acecho nuevamente. Inhalo, retengo, salto. Exhalo, entro en la postura de jaguar. Acecho y devoro mis debilidades. Vamos a cerrar los ojos, respiraciones. Vamos a inhalar profundo por la nariz y exhalar todo el aire por la boca, sacando la lengua, descargando. Inhalo. Suelto. Bien profundo, bien intenso esa liberación. Inhalo. Suelto. Por última vez. Inhalo. Apoyo puños en el piso. Saltito hacia atrás. Apoyo rodillas y descanso. Vamos a separar las rodillas del ancho del tapete, apoyo los empeines por detrás y descargo todo el peso de los glúteos hacia los talones y alargo la columna. Descanso, relajo. Descanso. Vamos a girar las palmas hacia el cielo. Así como están, pero que queden los dorsos de las manos apoyadas en el piso y ahí me quedo. Aflojen sus dedos, ahora permitan que tomen la forma que el cuerpo quiere. Perfecto, me quedo ahí, respiro. Busquen esta creación de espacios cervicales, dorsales. Y ahora lentamente, vértebra a vértebra, nos vamos a ir reincorporando. Lo último que sube es la cabeza, vamos a juntar nuestras rodillas, vamos a meter nuestros glúteos por dentro de nuestros talones aquí para que no queden hacia afuera. Y ahora desde nuestro centro, activando pantorrillas, piernas para preparar para Tlalco a la reverencia, vamos a probar subir desde ese impulso de piernas, centro, glúteos, subo y luego me vuelvo a sentar. Cuando subo, mi cocci se va hacia la tierra y mi pelvis se viene para adelante y para arriba. Lo vamos a hacer varias veces. Subo y me vuelvo a sentar. Lo voy a hacer una vez más. Levanto. Y ahí me quedo. Ahora voy a liberar la pierna derecha por delante. Y vamos a marcar todos ángulos de 90 grados. Que mi cadera izquierda esté sobre rodilla izquierda. Rodilla derecha sobre tobillo derecho. Dibujando como si fueran cubos. Inhalo, elevo los brazos hacia el cielo. Y ahora vamos a levantar el talón. Me voy a quedar en puntita de pie del pie derecho. Y vamos a preparar con unos pequeños impulsos el centro para la reverencia. Entonces voy a inhalar. Y cuando exhalo, levanto la pierna tratando de que el resto del cuerpo se quede lo más quieto posible. Inhalo. Inhalo. Cuando la pierna se levanta, trato de estabilizar el resto del cuerpo. Y así continúa, cada uno varias veces. A uno más. Y apoyo ese pie. Ahora entonces, ahí. La mano derecha va a quedar, las dos palmas apuntando hacia adelante primero, la derecha queda estirada, y a la izquierda la comienzo a bajar apuntando hacia la tierra y vuelvo a girar esa palma apuntando hacia el piso, hacia la tierra. Quedo con los brazos estirados, hombros bajitos. Esta vez también vamos a hacer una de las variantes de la postura de Tecuani. Si es posible, puedo y quiero, como reto, puedo cerrar los ojos para ver cómo está mi equilibrio y entrar profundo en esta intención de que sea para bien y sea para todos. Que sea para bien y sea para todos. Y ahora muy lento y suave vamos a entrar en la variante. Vamos a ir deslizando nuestra pierna derecha hacia atrás para que el borde externo del pie derecho quede cruzando sobre el borde externo de la rodilla izquierda. Va a trabajar mucho el balance, lo voy a mostrar de este costado. Llevo el borde externo del pie derecho hacia atrás para que cruce con el borde externo de mi rodilla izquierda. Y la mano izquierda se cruza por delante de la pierna derecha. Y la mano derecha se cruza hacia el eh, hombro izquierdo como en el saludo. Si notan queda todo como una espiral, queda como un olin. Entonces ahí hago ese gesto de reverencia con la cabeza hacia mi corazón y hacia la tierra que sea para bien y sea para todos. Es muy hermosa esta variante y nos desafía, es como un reto para el equilibrio, para el balance. La muestro desde diferentes lados para que se pueda ver bien, pero cada uno hace lo que puede. Vamos bien profundo en este balance. También es un desafío cerrar los ojos en esta postura, lo pueden intentar. Trabajando el despertar de esta conciencia, de este centro. Y que todo lo que haga sea para bien y sea para todos. Que mi andar sobre esta tierra sea para bien y sea para todos. Luego suave vamos a ir liberando las manos y apoyo ambas manos sobre la tierra. Y relajo la cabeza hacia el piso, ofrendando este tectacto hacia la tierra. Permitiendo que nuestra columna se relaje. Y luego, inhalando vértebra a vértebra, subimos suave. Es bien desafiante para el equilibrio. Cambio la pierna, la libero hacia atrás. Y me puedo sentar también ahí un ratito, levemente. Me siento, alineo la columna. Así todo se vuelve otra vez a estabilizar. Y vamos de nuevo, levanto y ahora libero pierna izquierda por delante. Siempre buscamos estas líneas de 90 grados primero. Elevo ambos brazos hacia el cielo, abrazo en su centro, desde la parte posterior del cuerpo hacia adelante. Levanto el talón de la pierna izquierda y ahora vamos con estos movimientos. Inhalo, arriba esa pierna, lo más hacia arriba que se pueda sin que se caiga el cuerpo. Inhalo. Eso, y ahí continúen, cada uno a su propio ritmo. Muy bien, ahí noten cómo el cuerpo trata como de encontrar su propio balance y de eso es lo que estamos intentando hacer. A través de este acecho veo de qué manera me puedo mantener más estable. Y hacemos el último y apoyo ese talón. Ahora es el brazo derecho el que va a ir con la palma hacia abajo y el brazo izquierdo se queda con la palma mirando hacia el frente. Acá cierro los ojos si puedo, si quiero, y entro en el intento profundo de esta hermosa postura, que sea para bien y sea para todos. Es como este gesto de abundancia del maíz. Que salga desde el corazón esa intención profunda de que sea para bien. Que o sea para todos. Ojo con el brazo que está elevado, el oh. Y ahora vamos a ir bien lento a la variante. Solo el que quiera y el que pueda. Si no, nos podemos quedar aquí. No hay problema. El que quiere, suavecito. Lo voy a mostrar de este lado. Vamos a acercar el borde externo del pie izquierdo hacia la cara externa de la rodilla derecha. El brazo derecho cruza por la cara externa de la pierna izquierda. Y mi brazo izquierdo se va con el puño hacia el hombro derecho, o con la mano abierta, está bien. Y ahí relajo la cabeza hacia la tierra. Y acá como desafío más grande, el que quiera y el que puede cerramos los ojos. Que sea para bien y sea para todos. Esta es nuestra postura central del día de hoy. Cómo nos hace trabajar profundo ese equilibrio y ese balance. Y de esa manera nos hace dar cuenta cómo estamos hoy internamente. Siempre cambia el equilibrio, todos los días, todo el tiempo. Ahora suave, libero ambas manos hacia la tierra y sigo acercando mi coronilla hacia el suelo. Entiendo la mente hacia la tierra abriendo el corazón y ahora muy lento y suave en vez de subir por completo lo que hago es abrir el pecho y miro levemente hacia adelante y llevo esa pierna hacia atrás para quedar en postura de cuatro apoyos y relajar otra vez en postura de descanso hacia atrás. Glúteos hacia atrás y luego relajo. Todo el peso se va primero hacia atrás, desde glúteos hacia talones. Seguimos quedando con esta intención de que sea para bien y sea para todos. Ahora pueden relajar levemente su abdomen, su centro. Y luego despacito, vértebra a vértebra, vamos a comenzar a subir. Lento y suave. Quedamos sentados otra vez sobre nuestros talones. Vamos a despegar nuevamente los glúteos y ahora vamos a preparar para Teogwa, la postura del devoto. Entonces vamos a colocar nuestra mano derecha por detrás y debajo del hueso de nuestra cabeza, nuestro hueso occipital, como sosteniendo, pero a la vez que sostengo, jalo hacia arriba, como si quisiera alargar mi cuello, crear espacio cervical. Y con el dorso de la mano derecha, por detrás lo voy a colocar en la zona plana de nuestro sacro, donde finaliza la columna antes de llegar al coxis. Entonces de esta manera estoy creando estos dos puntos opuestos, creando ese balance en mi columna, Activo la musculatura amcula, posterior de la espalda con mucha conciencia, muy suave, voy a inhalar profundo y al exhalar súper lento y suave voy a ir yendo hacia atrás, manteniendo estas dos líneas, estos dos puntos activos, protegiendo mi columna, proteja bien, activen active el centro, abro el pecho, voy levemente hacia atrás, y luego inhalo, vuelvo mm, hacia adelante. Cambio, estiro los brazos y viene mi mano del brazo izquierdo, la palma debajo de la cabeza y el dorso de la mano derecha sobre el sacro. Estiro, alineo, activo toda esta musculatura de los multífidos, esos meridianos en nuestra espalda, por detrás. Inhalo y ahora exhalando me voy levemente hacia atrás, cada uno hasta donde pueda. Fortaleciendo el centro, la columna. Vuelvo hacia adelante, suave, inhalo. Y ahora preparamos para entrar en el devoto. Vamos a entrelazar los dedos de las manos por detrás de la espalda. Si es posible, vamos a pegar las palmas por detrás, haciendo esta rotación hacia atrás y hacia abajo de nuestros hombros homóplatos. Y aquí hay dos variantes. Podemos ir levemente. Primero las voy a mostrar porque es muy importante cuidar nuestras cervicales. De, en serio es súper importante que lo hagamos con conciencia. La primera es llevo cadera hacia atrás y voy a ofrendar la frente, chalchiwitul, al piso y voy a elevar levemente los brazos. Esta es variante 1, me puedo quedar aquí, pero siempre empujando desde hombros hacia arriba. La variante 2, solo si puedo, con mucha responsabilidad por mi práctica, voy a ir acercando la coronilla hacia la tierra y voy a empujar elevando los hombros hacia el cielo. Y alineo mis caderas con mis rodillas. Son las dos diferentes variantes en las cuales podemos centrar. Entonces cada uno va a decidir cuál quiera hacer. Vamos todos juntos. Si nada, lo abro el pecho y al exhalar cada uno tome su variante. Su propia opción para su propio cuerpo. Entrego la totalidad de mi existencia. Por eso es lo importante, desde dónde hacemos la entrega que sea desde un lugar honesto, desde el corazón, sin lastimarnos, entrego la totalidad de mi existencia. Reconocemos lo divino en nosotros y en todos los que nos rodea. Y ahora para salir muy suave voy a apoyar las manos a los costados de mi cabeza y desde las manos voy a empujar para ir retornando vértebra a vértebra, vértebra a vértebra. Eso es. Vuelvo a levantar glúteos, manos al corazón. Siento ese latir, siento esa pulsación, esta vida dentro de mí. Y ahora desde aquí voy a cruzar entrelazando los dedos, pero cambiando el cruce. Si antes crucé de esta manera, ahora cruzo al revés. Y desde ese corazón voy ofrendando hacia el frente, estirando los brazos, hombros bajitos. Y ahora, lentamente, empiezo a abrir mi pecho hacia el cielo, como cuando preparamos. No hace falta arquear demasiado. Cada uno hasta donde pueda. Hasta donde sienta, hasta donde crea. La cabeza sigue la línea de la columna. Ni miro para adelante ni la dejo colgando. Sigue la línea de la columna. Ofrezco la totalidad de mi existencia. Respiro, no retengo. Dejo que esa respiración sea suave. Y ahora suave, inhalando, vuelvo la cabeza. Es lo último en volver porque es la continuación de la columna. Vamos a hacer una variante más para preparar para la postura central. Vuelvo a cambiar otra vez el cruce que me resulte cómodo. Voy a descender sobre la tierra y voy a colocar los codos debajo de mis hombros. Voy a marcar un triángulo con este cruce que hice con mis manos. Y voy a empujar bien fuerte todo el piso. De acá es donde más me importa esto de no colapsar. Yo nunca caigo, nunca colapso. Siempre estoy empujando hacia el cielo. Y toda mi, mi línea va a tocar el piso y va a empujar. Desde el codo hasta los dedos, todo tiene contacto. No levanten acá, todo tiene contacto. Empujando. Vamos a agarrarnos a nuestros codos para medir. Cada mano tiene que poder agarrar su codo contrario. Eso también es bien importante. Es nuestro sustento. Marco ese triángulo y luego vamos a colocar la coronilla y aquí nos vamos a quedar un ratito solo preparando la postura chequear porque cada uno va a hacer su propia variante cada uno va a hacer lo que pueda hoy siempre empujando hacia el cielo el peso está mayoritariamente en mis brazos manos, hombros, homóplatos no en la cabeza estoy clavando mi cuchillo de pedernal en la tierra, mi discernimiento, estimulando TECPAT. Trabajando el retorno de la conciencia, bretar desde el centro. Y ahora lentamente inhalando, me reincorporo, suave. Lo último en subir es la cabeza. Vamos a empezar a trabajar con la postura del brote y lo vamos a hacer así, paso a paso, muy suave y en donde decida quedarse cada uno, se va a quedar. Lo vamos a hacer paso a paso y si nos quedamos en la preparación, ahí ya está el intento, ahí ya está la postura. Recuerden que el cuerpo físico es solo un vehículo, todo lo demás también es importante. Entonces vamos a ir de nuevo con esta preparación. Apoyo los codos, me abrazo primero con cada mano, cada codo y genero este triángulo. Este triángulo en el cual... Toda esta línea se apoya en el piso, sobre todo el espacio en la muñeca, presiono el piso, jamás lo levanto. Entonces desde ahí, una vez que chequeé la medida de mis codos, codo debajo de hombros, triángulo, Llevo la coronilla hacia el suelo. Ahora vamos a apoyar los deditos de los pies y vamos a extender nuestras piernas y vamos a ir caminando hacia adelante. Caminando hacia adelante, pero cada paso que doy hacia adelante estoy empujando hacia arriba y hacia atrás con mis hombros para no colapsar y para no caer. Todos y cada uno de los pasos que doy hacia adelante lo compenso empujando hacia arriba y hacia atrás. Y aquí nos vamos a quedar. Cinco respiraciones, nariz, nariz. Con mucho, mucho respeto hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra práctica, cerquita de una pared por las dudas. Solo el que quiera ir ingresando, y si no, nos quedamos momento sujetando en esa postura de montaña con esta intención del de brote. Broto permanentemente, renazco desde mí mismo. Entonces, coloco, coloco la no, coronilla, me puedo quedar aquí. Simplemente con esto ya está perfecto. Y solo el que quiere y el que puede, vamos a levantar de a poquito buscando esa conciencia de estar aquí y ahora, y que nuestro cuerpo esté súper, súper activo. Está muy, muy activo. Quiero ir hacia el cielo, quiero empujar los hombros hacia el cielo, quiero activar mi centro y lo que representa esto, mi Tecpac hacia la tierra, mis pies, mis raíces hacia el cielo, ese retorno de la conciencia. No se tiene que sentir presión en la garganta, por eso puedo seguir hablando, respiro, me observo, si me canso antes bajo lentamente, pueden también bajar flexionando las piernas. Siempre estoy empujando desde mis hombros hacia el cielo. No se siente el peso en la cabeza, se siente en los brazos, en los hombros. Y ahora lento y suave voy a comenzar a bajar. Bien lento y suave. Lento y suave. Descanso, estiro y alargo la columna. El que estaba en la variante también entra ahora en estirar y alargar la columna. Y ahora muy lentamente vamos a ir levantándonos, sí. vértebra a vértebra, hasta que la mirada lleva hacia adelante. Vamos a colocar los pulgares debajo de, nuestra, de nuestro mentón y vamos a relajar unos instantes la cabeza ahí, empujando los hombros hacia abajo Voy y hacia, hacia atrás. atrás. Sería de esta manera, ahí, alargando ahora. Alargo bajando los hombros, descendiéndolo, eso también hagámoslo todo, no importa si alguno subió y otro no subió, todos nos alargamos de esta manera. Relajo, suelto, me voy deslizando otra vez, estirando toda la columna hacia adelante. Ahora levanto el peso del cuerpo, esto lo hacemos también todos, a partir de ahora seguimos todos. Vamos a cruzar el brazo derecho por entre medio del brazo izquierdo, creando una torsión, apoyo el hombro en el piso y estiro el brazo contrario. No dejen que la cadera se les pase de la línea de las rodillas. Creo esta torsión, relajo. suave, lento, levanto y a cambio, hacemos lo mismo hacia el otro lado marco esa torsión, torsión y giro el brazo contrario en esa torsión el peso no tiene que caer sobre la cabeza, sino sobre los hombros justamente ahora los estiramos del peso que estuvieron levantando recién y en esta torsión también si quedó algún tipo de tensión nuestra columna se va a empezar a abrir ahora despacito, lento y suave vuelvo, otra vez a postura de cuatro apoyos y desde aquí nos vamos a ir recostando por un lado, si tienen un almohadoncito cerca o un bloque o lo que sea, lo pueden poner debajo de sus corvas, esta área detrás de las rodillas para que cuando nos recostamos y estiramos las piernas, ese almohadoncito les pueda quedar en ese espacio y eso lo que hace es relajarme toda mi zona lumbar. Las palmas de las manos quedan hacia el cielo y me recuesto. Eso es. Y hoy vamos a trabajar con la técnica nahuálica del rumbo central. Que son unos pequeños ejercicios que nos pueden a, a llegar a ayudar para entrenar el ensueño. Recuerden que la práctica de Kinam lo que está buscando también es ese despertar de conciencia y poder tener la habilidad de despertarnos en los sueños y quizás poder montar alguna postura. Pero vamos siempre a lo mismo, pasito a pasito. Lo que importa es nuestra intención, nuestra honestidad en esa intención. Este intento impecable, como recién. No hay niveles, cada uno está en su propio recorrido, en su propio camino. Entonces vamos a relajar todo el peso del cuerpo hacia la tierra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a hacer unos últimos movimientos. Me gustaría que muevan los dedos de sus manos y los dedos de sus pies en todas las direcciones y combinaciones posibles. Y que hagamos una última respiración a pulmón completo, sin retención, solo lleno, lleno, lleno, los pulmones, cuando ya veo que no puedo más, exhalo todo. Solo una vez, y luego me entrego hacia la tierra, descanso, relajo. Que nuestro cuerpo físico encuentre relajación, calma, descanso. Observen su respiración ya sin modificar nada, solo observen cómo es, cómo limpia la mente, las emociones. Dejen ir todo lo que salga a la superficie. En cada exhalación nos liberamos, nos vaciamos. Vamos a realizar unos ejercicios que los primeros van a ser de manera figurada, imaginando, visualizando. Y el último va a ser de manera literal, moviendo realmente el cuerpo tonal. Entonces primero vamos a ir bien profundo hacia esta calma. Y vamos a imaginar, sin mover nuestro cuerpo físico, Vamos a imaginar que nos despertamos y empezamos a salir de nuestro cuerpo por el lado derecho. Empezamos a despertarnos desde nuestro propio cuerpo, salimos de él y nos levantamos, nos incorporamos por el lado derecho. Inclusive puedo visualizar que miro hacia atrás y observo mi cuerpo y luego empiezo a andar por el cuarto en el sentido contrario a las agujas del reloj. Empiezo a caminar hacia la izquierda, dando una vuelta por todo el cuarto en donde me encuentro. Observo todo, pero no me detengo en ningún detalle. Miro el piso, las paredes, los espacios pero no me detengo en ningún detalle. Voy caminando lentamente, dando la vuelta. Por el cuarto. Hasta que vamos a ir alcanzando nuestro cuerpo nuevamente por el lado izquierdo. Voy a empezar a sentarme sobre mi cuerpo y a recostarme nuevamente en él. Volviendo, retornando por ese lado izquierdo. Y me voy a recostar nuevamente en mí. Y luego continuando con esta visualización sin mover mi cuerpo físico tonal. Voy a elevar mis manos y las voy a colocar delante de mi cara y las voy a observar. A una distancia donde pueda observar mis manos de manera completa. Todavía lo estamos imaginando, lo estamos visualizando. Cómo son nuestras manos, nuestros dedos. Le vamos a mirar las palmas, los dorsos. las observo, conozco mis manos como son y luego relajo, vuelvo a dejar caer las manos en esa visualización a los lados del cuerpo. queda un instante respirando en calma y ahora de forma literal moviendo nuestro cuerpo físico nuestro tonal vamos a elevar nuestras manos y las vamos a colocar enfrente de nuestra cara y muy lento y muy suave vamos a ir abriendo los ojos y vamos a mirar nuestras manos, literalmente. No tienen que estar tan pegadas a la cara para que las pueda ver de manera cómoda. Y las voy a observar, las voy a mirar por delante y por los dorsos. Y nos vamos a dar esta intención bien profunda de que esta noche nos vamos a ver las manos en nuestros sueños. Entonces cada uno para sí mismo puede decirse, ya sea en voz alta o en su intención, esta noche me voy a ver las manos en mis sueños. Esta noche me voy a ver las manos en mis sueños. Siembro esa semilla, esa intención profunda, honesta e impecable. Con toda la seguridad me doy esa orden, no hay duda. No importa si después sucede o no, no estoy creando expectativas. Estoy aquí ahora dándome esa orden. Esta noche me voy a ver las manos en mis sueños. Y luego libero, relajo las manos, cierro los ojos. Y nos vamos a quedar unos instantes en silencio. Permitiendo que toda nuestra práctica decante en todos nuestros cuerpos. acechándonos, observándonos y trabajando con el elemento aire, nuestra respiración, nuestro aliento de vida. Vamos a ir tomando, sí, tomando una, inhalación una inhalación profunda. Al exhalar vamos volviendo hacia la superficie. Lento y suave. Vamos activando nuestros sentidos hacia el exterior nuevamente. vamos realizando pequeños movimientos con los dedos, en las manos, en los pies, de a poquito volviendo a despertar, podemos estirarnos, desperezarnos. Y luego nos vamos a ir recostando por el lado derecho unos instantes en posición fetal como si fuéramos una semilla para volver a nacer, volver a reincorporarnos. Me recuesto por el lado, me observo. Y luego lentamente nos vamos reincorporando para despedirnos, para tomar postura de sentados. Y finalizar con nuestra práctica del día de hoy. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Recuerden que lo importante no es la forma en sí, sino cómo lo hacemos. Muchas gracias. Que tengan un hermoso día. Después me cuentan ese intento cómo fue. <ríe>